Vamos a introducir el resto de trabajadores, perdón, de trabajadores de alumnos, estos 1, 2, 3, 4, 5, pero para ello vamos a crear un formulario, que es la otra manera que tenemos de introducir datos. Para ello lo tenemos aquí en este punto, nos dice, crea los siguientes formularios, datos de los alumnos a partir de la tabla alumnos con los datos organizados en columnas y, las et y etiquetas, alineadas a la izquierda, vale. Nos vamos aquí, formularios. Los formularios es un objeto de la base de datos que nos permite meter datos en las tablas de una manera más cómoda, como lo hemos hecho antes, o bien visualizar dichos datos rápidamente. Si quiero buscar un registro y quiero modificar un dato, pues rápidamente abro el formulario correspondiente y lo hago desde ahí. ¿Vale? Entonces, para crear el formulario con las tablas, hemos utilizado el modo diseño. Sin embargo, a la hora de diseñar un formulario, lo vamos a hacer utilizando el asistente. Entonces, clic en el asistente. Aquí nos dice, en esta ventana nos aparece, en qué tabla están los datos que luego vamos a introducir. En este caso es en la tabla a alumnos. Como quiero que aparezcan todos los datos que hay en esa tabla, hago clic en este botón, segundo botón. Si quisiera quitar alguno, Haría doble clic y me lo quitaría, ¿vale? Pero como no quiero, directamente los dejo aquí todos. Siguiente. ¿Agregar su formulario? No. En este caso no vamos a querer agregar su formulario. Cuando hagamos el de la tabla cursos sí lo haremos, pero en este caso no. Siguiente. En este paso me dice, ¿cómo quiero tener organizados los datos? Pues en el enunciado nos pedía este. Quiero los datos en columnas con las etiquetas a la izquierda. Fijaros que si yo voy seleccionando hay alguno de estos cuatro posibles eh, modelos de organizar los datos, automáticamente detrás vamos viendo una previsualización, una muestra, ¿vale? Vamos viendo una muestra, entonces quiero aquí, etiquetas a la izquierda, en columna con etiquetas a la izquierda, ¿vale? Siguiente, me dice, ¿el formulario mostrará todos los datos? Sí. En este caso nos permite crear un formulario en el que solo permita visualizar datos, pero no modificarlo. En mi caso quiero que muestre todo, ¿vale? Y que permita eliminar, añadir datos, etcétera. Por lo tanto, no marco nada de esto. Siguiente. Aquí nos va indicando el tipo que tenemos eh, de colores. Hay una serie de colores por defecto que luego podremos modificar. Por ejemplo, en mi caso voy a crear este, ¿vale? Azul brillante. En este caso de aquí, apariencia 3D hace referencia a los cuadrados grises que luego contendrán los datos. ¿Vale? El apariencia 3D es el más vistoso, el que mejor se ve. Por eso normalmente suelen dejar ese. Le damos a siguiente y aquí me pone nombre del formulario. Pues en verde tabla crearé formulario alumnos. ¿Vale? Y yo lo que quiero, bueno, voy a dejar marcado trabajar con el formulario para que veáis cómo se queda. Vamos a finalizar y automáticamente aquí tengo en pantalla, vale, voy a ponerlo por aquí, aquí tengo en pantalla el formulario que hemos creado, fijaros, con los datos del primer alumno, pero hay campos que me quedan demasiado grandes, por ejemplo, DNI muy grande, nombre, apellidos, aquí en el teléfono me queda pequeño, etc. Entonces voy a modificar el diseño de este formulario, para ello voy a poner esto más grande... Para modificar un formulario, clic derecho encima, fijaros que siempre estoy aquí en formulario, y botón editar, de forma que se me abre el formulario en modo diseño. ¿Cómo lo tengo modo diseño? Fijaros aquí, ¿cómo sé que estoy en él? Porque toda esta barrita de herramientas me aparece maximizada. Eh, quiero ver el formulario un poquito más grande, aseguraros de que estamos aquí, que está eh, maximizada la pantalla. Pues le voy dando al zoom un poquito más... ¿Vale? Hasta que se vean los tato grandes. Lo voy a poner grande para que veáis lo que vamos haciendo. Entonces, ID alumno. Voy a modificar esto. El ID va a ser un número de dos, tres dígitos. Con suerte cuatro, pero vamos. Eh, me sobra tamaño aquí en este cuadro. Entonces, para modificar este cuadro, si yo directamente lo modifico así, fijaros, me va a mover automáticamente los dos. Me mueve los dos, ¿veis? Entonces, yo quiero... Que automáticamente me mueva solamente el cuadro gris. Le voy a dando a deshacer aquí. Es porque ambos están agrupados. Trabajan de manera sincronizada. Y yo lo que quiero es que me lo modifique de manera autónoma solamente el cuadro. Entonces, para ello, botón derecho encima del cuadrito. Y le doy a desagrupar. Ahora, hago clic fuera. Y ya, al hacer clic, fijaros que solo me aparecen los marcadores blancos alrededor del cuadrito gris. Y no del otro. Entonces, Modifico ahora arrastrando el marcador, más o menos así, y cuando quede a mi gusto, con el marcado, aprieto la tecla Shift del teclado, que es la que está situada justo encima del control, y sin soltar hago clic en Ideal 1 y suelto la tecla Shift, de forma que ya tengo seleccionados los dos cuadros, el cuadro y su etiqueta. Clic derecho encima de la selección, a agrupar, y ya lo tengo de nuevo unido, ambos. Repito el mismo procedimiento con todos ellos, ¿vale? Botón derecho desagrupar, lo hago más chico, vale, DNI más o menos por aquí, clic, botón derecho agrupar, vale y repetiría lo mismo con la mayoría de campos, vale, vamos por aquí, deshacer, este no lo he desagrupado correctamente, clic fuera, ahora nombre más o menos por aquí aprieto agrupar vale y repito todos los pasos con la mayoría de campos eh, desagrupar clic fuera ahora por aquí vamos a ponerle un poquito más grande selecciono agrupar vale y vamos haciendo esto con el resto de campos de forma que aparezcan que se vean todos correctamente por ejemplo este lo voy a poner un poquito más grande y una vez que lo tengo, lo agrupo. Y así con todo. Dirección, localidad va a ser más pequeña, más corta. Desagrupar. Pues la, local, la localidad nunca va a ser tan grande como la dirección, rara vez. Salvo que sea una localidad con nombre compuesto, como Puerto Lumbreras, por ejemplo. Botón derecho, desagrupar. El teléfono, como no nos cogía, voy a poner un teléfono un poquito más grande. Vuelvo a seleccionar, a agrupar, nivel de estudios también un poquito más pequeño y con esto ya lo tendríamos, ¿vale? Ya tendríamos preparado, perfecto, a agrupar. Ya tengo los campos preparados, le doy al botón de guardar. ¿Qué más podemos hacer con este formulario para que se quede bien, que se quede chulo? Pues, por ejemplo, lo que voy a hacer es, voy a añadirle un título, entonces, para ello, insertar, fontwork. Aquí tenemos varios predeterminados. Esta ventana es la típica que aparece en, en Brighter o en la hoja de cálculo Calc, donde hay varios ya preparados. Por ejemplo, voy a utilizar este, Pou. Y voy a utilizar, pues voy a poner el nombre, alumnos. Cuando hago clic fuera, automáticamente me coge este nombre, ¿vale? Voy a cambiarle el color. ¿Por qué no me gusta ese color? Pues quiero ponerle, no sé, este por ejemplo. ¿Vale? Este color. Pongo por aquí, alumnos. Más grande. ¿Vale? Ya lo tengo más o menos. Ahora, voy a añadirle una foto, porque se queda sosa. No sé, me gusta, no me gusta así. Pues, por ejemplo, voy a añadir una foto de internet. Para ello, me vengo a mi buscador de Google. Vamos a buscar, por ejemplo, a alumnos eh, cursos informática. Me voy a imágenes y aquí tengo pues, diferentes imágenes en internet. Voy a coger, por ejemplo, esta. Clic derecho, copiar imagen, me vengo a mi formulario, edición, pegar o control V. Modifico el tamaño de esa imagen y lo coloco donde yo quiera. Fijaros que podemos ponerla de fondo, lo que pasa que taparía un poco. A la hora de introducirlo datos, no sería muy cómodo. ¿Vale? Detrás de los, de los eh, cuadros donde aparecerán luego los datos. La voy a poner, por ejemplo, por aquí. ¿Vale? Por aquí. Y le voy a poner el zoom que se quede más grande. ¿Vale? Ya tendría mi formulario. Le doy a guardar y a cerrar. ¿Desea guardar de nuevo los cambios? Sí. Guardar, que quede claro. Ya tengo mi formulario. Voy a ponerlo. Pongo de nuevo aquí mi, mi PDF... Y eh, window derecha. Y ya tengo aquí mi tabla de datos. Vale. Ya tengo aquí mis formularios. Vale. Mi formulario alumnos. Entonces vamos a introducir los datos de los otros alumnos que los tenemos aquí. En, utilizando el formulario. Ponerle un poquito más de zoom. Vamos a introducir estos dos alumnos. Vale. Para que se vea bien. Ahí. Vale. Doble clic. Voy a ponerlo en pequeñito. Aquí, perfecto. Y el PDF, que es este. Vale, vámonos aquí. Entonces, fijaros, tengo mmm, José Jiménez, que era el primero. Para pasar de un dato a otro, tenemos aquí este botón, registro siguiente. Siguiente en botón es María Vargas Heredia, que ya la tengo. Meto el siguiente. Fijaros que al darle al siguiente, me introduce, me deja en blanco los datos para yo introducir otro nuevo alumno. En este caso sería el DNI, DNI de María Rosario, que sería 45223454A. María Rosario Ruiz, Ruiz Gutiérrez Villalindo. Vale, fecha de nacimiento, 23 de enero de 2006. Dirección. Calle redondo. Teléfono. Teléfono 634. Vale, aquí sí me lo separa, perfecto. FP, grado medio. Y está. Vale, estamos hablando del email. Email mruizgmail.com, nivel de estudios, FP, grado medio, y en este caso está desempleada, luego se deja marcado. Correcto. Fijaros que a mí la fecha de nacimiento no me la está mostrando correctamente. Yo quería que me la mostrara con cuatro eh, dígitos en el año. Entonces le doy a guardar. Voy a cerrar aquí el formulario, guardar el contenido sí, botón derecho editar para modificarlo, y me voy a ver, fijaros que está aquí todo esto en color, eso significa que lo puedo modificar. Fijaros que si yo hago un clic encima, se seleccionan automáticamente los dos, etiqueta y cuadro, de forma que si yo hago clic en propiedades del control, no me aparecen todas las propiedades de este cuadro, puesto que están seleccionados ambos botones. Para poder seleccionar solo este, tengo dos opciones, o bien clic derecho y desagrupar, desagrupar y luego entro en las propiedades del cuadro, y luego lo volveré a agrupar, o bien, con el seleccionado, le doy a entrar en grupo, hago un clic encima del cuadro, y fijaros que ahora sí me ha dejado seleccionar solo este cuadrito, de forma que al hacer clic derecho, propiedades del control, sí me aparecen, fijaros, todas sus pestañas correspondientes, y las propiedades de fecha de nacimiento, que es la que yo estaba buscando. Si bajo para abajo, Aquí tenemos formato de fecha. Ahora mismo está puesta la estándar breve, es decir, con el año en dos dígitos nada más. Pero yo quiero que me muestre día, mes y año con cuatro dígitos. ¿vale? Pues dejo con cuatro dígitos aquí. Una vez que ya lo tengo modificado, cierro aquí con la X, le doy al disquete. Fijaros que ya me aparece el puntito para guardar. Cierro mi formulario, guardar sí. Y cuando aparezca con doble clic... El año ya, fijaros, me aparece con cuatro dígitos. Si yo voy pasando los siguientes registros, todo me aparece en el año con cuatro dígitos, ¿vale? Muy bien, corro mi formulario y repetiré estos pasos para introducir el resto de alumnos. Vale, vale. ya he terminado de introducir los datos de eh, los últimos eh, alumnos, de forma que si yo le voy dando, vale, nos va apareciendo aquí el número de id de alumno automático que nos ha dado y los datos correspondientes, fijaros, 5, 4, 3, 2, ¿vale? Recordad que en mi caso hubo, tuvo un error al mostrar cómo daba error cuando ponía un DNI más largo, ponía los puntos, etcétera, en el DNI y el registro número 1 lo saltó, por eso paso del 0 al 2, ¿vale? En mi caso no tengo alumno 1 y de alumno 1, ¿vale? Cierro aquí mi formulario, fijaros que ahora no me aparecía la opción de guardar porque no he modificado el formulario, lo que yo he modificado es aquí, las tablas, tabla alumnos, me aparecen introducidos los datos de los distintos alumnos que yo he ido metiendo. ¿Vale? O sea, los datos del formulario se guardan en las tablas. Le doy aquí al disquete guardar y ya lo tengo guardado. Siguiente paso, voy a introducir los datos de los cursos, que son estos que tengo por aquí, pero para ello utilizando otro formulario que voy a crear de la tabla cursos. Para ello... Aquí me indica el ejercicio cursos. Crea un subformulario de los alumnos matriculados. Entonces, formulario. Utilizo el asistente. Me vengo para acá. Voy a correr la ventana para poder tener acceso a aquí a lo que me pide. Crea un formulario de los alumnos matriculados. En el formulario principal irá en columnas y el subformulario eh, como hoja de datos. Vale. Entonces, formulario eh, voy a crear de la tabla cursos. Y quiero que me aparezcan todos los datos, ¿vale? Cursos, todos los datos. Siguiente, como subformulario me dice que quiero que aparezca la tabla alumnos, ¿vale? Agregar subformulario y aquí dejamos marcado eh, formulario basado en la selección actual de campos. Le damos a siguiente y aquí me indica seleccione los campos del subformulario que quieres que aparezcan. En mi caso quiero que aparezcan todos los datos, ¿vale? para poder visualizar todos los datos de los alumnos que yo estoy introduciendo. Le doy a siguiente. Me pregunta, como he añadido un subformulario, tengo que indicar qué campo hay en común entre uno y otro. En este caso, el campo común es ID alumno. ¿Vale? Selecciono, indico en los dos, en el formulario principal, es decir, en la tabla cursos, hay un campo que se llama ID alumno y en el subformulario, es decir, en la tabla alumnos, hay otro campo, otra columna que se llama ID alumno que están emparejados, ¿vale? Siguiente, me dice, crea el formulario principal, irán en columnas, y el subformulario como hoja de datos, ¿vale? Columnas, es esta, columnas a la izquierda, a ver, columna, etiquetas, no, no nos lo indica, ¿vale? Sería una u otra, como no dice nada, ¿vale? Ahora le quitaré el zoom, vamos a dejar, por ejemplo, este, en columna, el primero, y el otro como... El formulario como hoja de datos. Es decir, como esta. ¿Vale? Eh, insertar la imagen y color base. Siguiente. Aquí dejamos marcado. Que se mostrará todos los datos. Y el color dejamos base y apariencia en 3D. Siguiente. Y le voy a llamar en verde tabla cursos. Será formulario cursos. Finalizar. ¿Vale? Lo voy a maximizar. Y le voy a quitar un poquito el zoom para que se vea mejor. Aquí lo tengo. Ahora mismo estoy visualizando datos, es decir, no puedo modificarlo porque todo esto me aparece en gris. Entonces, yo por ejemplo veo que aquí, esto lo puedo hacer más grande, para que no tenga que estar con la barrita, el de alumno ponerlo más pequeño, el ID curso también, etc. ¿Vale? Entonces le voy a guardar, eh, perdón, vamos a salir directamente y vamos a modificar el formulario cursos. Para ello, botón derecho, editar. Vale, abrimos el formulario, modo diseño. Fijaros que aquí aparecen, todo lo ponéis en color. Eso significa que estamos en modo diseño. Aquí nos indica y eh, de curso, que nos lo va a dar de manera automática porque lo pusimos como un valor automático. Vale. Entonces, lo vamos a hacer un poquito más pequeño, eh, desagrupar, como hemos visto antes, desagrupo, lo pongo más pequeño, vuelvo a seleccionar con SIF presionado los dos y agrupar. Y de alumno, lo mismo, eh, desagrupar, lo voy a poner más pequeño, lo vuelvo a poner más chico y selecciono con Shift sí, eh, la etiqueta, botón derecho, a agrupar. El nombre del curso, también lo voy a poner más pequeño. Desagrupar, pongo este valor más pequeño, ¿vale? Clic en el otro, botón derecho, a agrupar. Y aquí el subformulario, como nos faltaba sitio, lo pongo un poquito más grande por aquí y de nuevo y de alumno este es su formulario nos va a aparecer solamente para ver datos no vamos a modificar nada a través del vale de forma que eh, lo voy a poner un poquito más grande así y eh, esto un poquito más grande que no me aparezca vale eh, el email un poquito más grande de forma que me ocupe ahí perfecto todo esto deshacer ahí Vale, este un poquito más grande y esto para acá, ¿vale? Ya lo tenemos, voy a bajar un poquito, ya lo tenemos. Vale, siguiente paso, vamos a insertar aquí el nombre, igual que hemos hecho antes, insertar PhoneWork. Eh, por ejemplo, vamos a poner, pues, este, Sadov. Me lo ha puesto debajo de esto, por eso no lo veo. Aquí, ¿veis? Ahora lo vuelvo a subir, deshacer... Para moverlo, sin que me dé problemas, tengo que hacer clic aquí, justo encima del borde, en la esquinita. Deshacer. ¿No quiere? Ahora. ¿Vale? Y lo pongo. donde En la zona. Que lo tenía antes, más o menos. A ver si quiere. Ahí. Perfecto. Al final, de una manera u otra, lo tenemos. ¿Vale? Eh, voy a quitar esto ahí, para que me desaparezca la barrita. Perfecto. Ya tendría mi formulario, SADOP, doble clic y ponemos cursos. Cuando haga clic fuera, me modifica el nombre, ¿vale? Si quiero añadirle un color, pues aquí tengo algún color concreto, o eh, quiero un degradado, aquí hay varios degradados disponibles, por ejemplo, eh, este, ¿vale? Neblina, etc. Perfecto. Mirad, en este ejercicio voy a ponerlo que se vea hacia... Mmm, la derecha y aquí a la izquierda tenemos el enunciado. Fijaros, en los datos de las inscripciones nos dan el DNI. DNI, eh, curso en el que se ha escrito y fecha de matriculación. Imaginaros que en el formulario de inscripción que hicieron, para identificar al alumno, pues no complicarse la vida, ser más rápido, directamente pusieron esos datos. Entonces nosotros necesitamos meter en este formulario, voy a ponerle un zoom más pequeñito, para que sea más pequeño, ahí. Eh, en este formulario necesito tener el DNI de los alumnos a la vista para poder asignarlo eh, y saber cuál es su ID de alumno. Entonces, para ello hay un botón que nos va a permitir hacer eso. Lo voy a poner maximizado. Hay un botón que se llama eh, listado. Lo tenemos aquí, este botón. Con el botón listado seleccionado eh, se me pone el puntero en forma de cruz. Hago clic y arrastro dibujando un pequeño rectángulo. Y me aparece esta ventana. Me dice, asistente de cuadros de lista. Seleccione la tabla que contiene los datos que se van a usar para el contenido de la lista. En este caso el DNI está dentro de la tabla alumnos. Luego selecciono tabla alumnos. Siguiente. Dígame el campo que quieres ver en esa lista. Pues yo quiero ver el DNI. Siguiente. Ahora, indícame dentro... De la lista, de este campo de lista, fijaros, en este caso no me va a funcionar porque tengo los mismos datos aquí, que aquí me está cogiendo los datos de la tabla. Voy a darle a cancelar porque cuando aquí, en la tabla de valores, debería aparecerme esto, los datos que tengo aquí arriba, ¿vale? Fecha de matriculación, curso y de curso, etcétera. Me está cogiendo los datos de aquí, del subformulario. Entonces, este botón eh, lo puedo cortar para borrarlo porque no me va a servir. Entonces, para solucionar este problema, tengo que meterme en navegador de subformularios, aquí, este botón. Aquí hago clic en main for, fijaros que me ha seleccionado el formulario de arriba. Y yo ahora sí si puedo dibujar con el botón listado, activo el botón listado y voy a dibujar aquí dentro un nuevo botón. Fijaros que ahora mismo me ha puesto dentro del formulario principal, me ha puesto este listado. Le doy tabla alumnos, donde están los datos, muéstrame el DNI, y aquí en los datos, fijaros que ahora sí, me muestra eh, datos de la tabla valor, es decir, los valores que yo tengo, que van a depender del, luego del DNI indicado, en este caso son estos de aquí arriba. Quiero el valor que hay común es de curso, y dentro de la tabla alumno, el valor que hay común, que coincide con el otro, perdón, de curso no, de alumno es ID alumno que se encuentra en ambas tablas, ¿vale? de alumno. Entonces, le doy a finalizar, ya tengo aquí mi cuadro. De texto lo voy a poner un poquito más pequeñito para el DNI. Y a ver, un poquito, ay, perfecto. Además, quiero que esta ventana la voy a cerrar, de navegador de formularios, la voy a cerrar y voy a mostrar un cuadro aquí, una etiqueta que se llame ID alumno. ID... que se llame DNI. Le doy aquí a etiqueta. Y dibujo por aquí otro cuadradito, le pongo doble clic para cambiar el contenido. Aquí, en vez de campo etiqueta, voy a poner DNI. Cuando haga clic fuera o cierre, automáticamente me cambia el contenido. vale La voy a pegar aquí a mi DNI. Eh, con shift selecciono ambos campos, como están muy pegados, no me deja. Con Shift voy a seleccionar ambos campos y me deja, no me deja seleccionarlos. Bueno, para agruparlos, no pasa nada. Voy a poner este, lo voy a correr un poquito más para acá, de Y este, otro poquito más para acá, para que se quede más pegado. Y le voy a poner el color gris de fondo, igual que tienen el resto de campos. Para ello doble clic y donde pone predeterminado le voy a marcar, por ejemplo, este gris. Que es muy parecido, incluso un gris este, un poquito más claro. Ya lo tengo. ¿Vale? Voy a poner un poquito más chico, DNI, para que se quede más o menos como el de abajo. ¿Vale? Ya lo tengo. Ahí, para que no resalte tanto, separado. Ya lo tenemos. Le doy a guardar los cambios, salir, si quiero guardar. Y ahora vamos a entrar a comprobar si funciona. Doble clic. Vale, me vengo aquí. Eh, DNI, perdón, antes de meterlo. Voy a ponerlo hacia la derecha y aquí a la izquierda los datos que tengo que meter. Me dice, voy a poner este un poquito más grande, me dice, mete los datos de este, esta persona con este DNI, terminado en 812, hizo el curso de Windows el 4 de septiembre, vamos a poner de este año, 2021. Pues aquí buscamos ese DNI, termina en 812, que es este el primero. Yo hago clic y cuando haga clic aquí en ID alumno, automáticamente él me pone... El número identificativo de ese, de ese alumno que tiene este número de DNI. De forma que este alumno hizo el curso de Windows el 4 de septiembre del 21. ¿Vale? Guardar. Eh, voy a cerrar el formulario, sí. Y además voy a modificar la fecha igual que hemos hecho antes. Editar, fecha de matriculación. Hemos dicho botón derecho, entra en el grupo. Selecciono, ya me deja, botón derecho, propiedades del control... Y por aquí aparece el formato. Quiero el formato que aparezca este. La fecha con cuatro dígitos, ¿vale? Cuatro números, donde pone formato, fecha. Cierro, le doy a guardar y lo cierro. ¿Guardar los datos? Sí. Doble clic para meter datos en el formulario. Y lo coloco a mi derecha con la tecla Windows y la flecha, ¿vale? Aquí, ¿vale? ¿Vale? Pues ya tenemos el primer usuario. Fijaros, aquí abajo me aparecen los datos de este DNI. Cuando metamos los siguientes cursos asociados a este DNI, veremos cómo funciona el subformulario. Para un nuevo registro, clic aquí. Para avanzar al siguiente. Uh, aquí, que no me deja. Perdón, tengo que hacer clic en el subformulario, en el formulario de arriba. Ahora, me dice DNI. Vamos por el segundo. El Word, el curso de Word, lo hizo la misma persona, el mismo DNI, terminado en 812 es el ID 0, y el curso era de Word, realizado el 24 de mayo del 19, al dar clic a tabulador, fijaros que automáticamente me aparece esto, vale perfecto, eh, le doy a guardar, pasamos al siguiente registro, registro siguiente, como está en blanco, pues se queda en blanco, eh, lo realizó también el DNI 812, hago clic aquí y me pone ese ID de alumno, que es el 0, Realizó el curso de Internet. Internet. ¿En qué fecha? 4 de julio de 2019. Intro. ¿Vale? De forma que si yo me voy para atrás, ahora vuelvo a avanzar para adelante, ¿veis? Van guard aparecen guardados los datos de este usuario para cada uno de los cursos que tiene. Vale, y así vamos a ir introduciendo todos los cursos. Ahora iríamos con el, el próximo DNI que es, Terminan 454A, que es este alumno de aquí. Al hacer clic, fijaros que automáticamente me aparece su ID asociado. Vale, vamos a meter el nombre del curso y así haremos con todos los alumnos.